hola amigos y bienvenidos a este nuevo tutorial del rincón gráfico para hoy aprenderemos a hacer este fácil e interesante efecto de fuego con adobe photoshop utilizando unas unas pocas capas unos cuantos filtros y de manera fácil y sencilla empecemos para ello vamos a crear un archivo nuevo Menú File, New o Menú Archivo Nuevo y lo vamos a crear de 1024 por 768 píxeles. Resolución de 72 píxeles por pulgada, que es la resolución para web. Esto para que el equipo no se demore tanto procesando. El contenido del fondo le vamos a decir, si lo tienen acá en White o en Background Color, le vamos a decir acá que no lo rellene de color negro. Todo lo dejamos como está, píxeles cuadrados, este perfil de color y le decimos OK. Muy bien. El día de hoy vamos a utilizar una herramienta de texto que se llama la herramienta de texto horizontal de máscara. donde lo encontramos? Lo encontramos en esta parte de acá, en este apartado. En las versiones anteriores se encontraba donde está el texto normal, pero en las últimas versiones lo situaron en este apartado cómo funciona esta herramienta yo la tomo simplemente doy clic y escribo lo que yo quiero que contenga el texto en este caso voy a escribir el nombre de mi banda favorita muy bien, luego de haber hecho esto, si ustedes observan al mover el cursor por la parte lateral del texto, se activa la herramienta de mover. Esto con el fin de que? Con el fin de situar el texto en donde yo quiero, digamos acá. Igual ustedes pueden seleccionarlo y cambiar el tamaño si lo quieren más grande o más pequeño cambiar la fuente pero voy a utilizar en este caso esta fuente empire bt regular y luego de haberme asegurado de obtener lo que yo quiero voy a activar cualquier herramienta en este caso voy a activar la herramienta de mover capa para que se, se desactive el modo de máscara de selección como yo sé que estoy trabajando en un modo de máscara de selección porque el fondo está de color rojo, es un rojo temporal que me indica eso, simplemente activo la herramienta de mover y ya quedó desactivado eso. Si yo quisiera volver a mover el texto o la máscara, porque esto ya no es un texto, es una máscara de selección, toma alguna herramienta de máscara de selección, digamos el rectángulo o el, o, o el elipse, y me paro como por la mitad hasta que aparezca el icono o el cursor de mover y lo muevo. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Yo quiero que este texto o que esta máscara me rellene sobre esta capa fondo negra de color blanco. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Yo les hablaba en el tutorial anterior que Photoshop maneja un color frontal y un color de fondo el color de fondo en este caso es el blanco o el color que yo elija si yo elijo un rojo va a quedar de color de fondo esto que indica que si yo tengo la capa fondo activada tengo una máscara de selección y pulso suprimir me va a aplicar dicho color me aparece esta ventana de diálogo y le digo ok Ahí está. Pero en este caso le voy a dar Control Z porque queremos aplicar el color blanco. Aquí lo voy a dar color por defecto, los colores por defecto frontal y de fondo, y le voy a dar suprimir para que me quede de color blanco. Ahí está. Luego de eso ya no necesitamos más la máscara y le voy a decir seleccionar de seleccionar o manzanita D o Control D como ustedes quieran si manejan Mac o Windows. Luego vamos a aplicar un filtro, menú filtro, estilizar o stylize, viento o wind. Ahí está. Le voy a decir que me lo aplique desde la, desde la derecha, el método viento, y le digo OK. Yo necesito que por lado aplique el viento dos veces. Ya lo aplique una vez, simplemente le digo filtro y otra vez viento. Recuerden que aquí aparece el último filtro con la última eh, con la última configuración de este le doy acá y ahí está luego le digo filtro estilizar viento pero le voy a decir que sea desde la izquierda ok y le digo otra vez viento ahí está muy bien luego le decimos menú imagen rotación de la imagen y le vamos a decidir que no la rote 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Como ya tengo un filtro configurado, que fue el último que usé, le digo viento una vez y viento otra vez. Ahora lo vamos a hacer para el otro lado. Entonces estilizar viento. Muy bien. Desde la derecha. Y acá está. Muy bien. Ahora vamos a rotar otra vez la imagen. Ahí está. Y, perdón, eh, la primera vez le dije 90 grados eh, hacia las manecillas y ahora le voy a decir en contra. Para que no lo deje en la posición normal. Ahí está. Ahora, para que aparezca el, el efecto de fuego hay que hacer unos cambios de modo de color en Photoshop. El efecto de fuego va a aparecer en esta opción que dice tabla de color, pero aparece desactivada. ¿Por qué? Porque el modo de color en el que estamos trabajando es RGB. Para que me aparezca esa tabla de color, le decimos primero Menú, Imagen, Modo, y lo vamos a pasar a una escala de grises. Él va a borrar toda la, la información de color. La va a descartar, le, le vamos a decir Descartar. Luego de eso, le decimos Imagen, Modo, y la vamos a pasar a Color Indexado. Ok, y luego le vamos a decir tabla de color. Más adelante vamos a profundizar en, en estos, para qué sirven estos modos de color. Muy bien, acá en tabla de color le voy a decir black body o cuerpo negro y le digo ok, ahí está. Ahí ya obtuvimos nuestro efecto de fuego. Ahora simplemente hay que pulirlo un poco. Luego de esto le voy a decir menú imagen, modo y lo vamos a pasar otra vez a RGB. ¿Por qué RGB siempre? Porque RGB nos sirve para pantalla, más no para impresión litográfica o para impresión industrial. Sirve para imprimir en la casa, en una impresora de la casa, más no para mandar a, a hacer una separación de los cuatro colores. Después hablaremos de eso. RGB otra vez porque necesitamos aplicar filtros. RGB nos deja aplicar filtros. Entonces, y porque necesitamos trabajar eh, con, con capas adicionales. Entonces, le vamos a decir filtro y en filtro le vamos a decir distorsionar, distort, y vamos a aplicar un efecto que se llama ripple o onda. Hola. Bueno. Entonces, acá está, lo vamos a dejar en 100, tamaño medio, y le decimos OK. Recuerden que todo esto es sobre la capa fondo, ahí ya mejoró un poco el, el, nuestro efecto. Muy bien, para ello lo vamos a pulir un poco. Vamos a utilizar una herramienta que hay en Photoshop que se llama la herramienta del dedo o de Smush Tool. Está acá, el tamaño lo vamos a manejar en 60 píxeles y la dureza la vamos a dejar en ceros el dedo que hace, el dedo lo que hace es difuminar píxeles o jalarlos, yo los puedo estirar un poco entonces lo vamos a hacer así lo pueden ir haciendo de esta forma que suavice, difumine y le dé un aspecto un poco más aquí cliqueando varias veces, ahí está si quieren lo pueden estirar un poco para que se como si se viera la llama ahí está, muy bien muy bien y ahí está luego de esto para que quede legible el texto que vamos a hacer vamos a tomar la herramienta de texto horizontal como ya utilizamos el texto una vez ya está configurado con el mismo tamaño y la fuente simplemente damos un clic y escribimos el contenido del texto Guns and Roses muy bien tomamos la herramienta de mover capa y situamos el texto encima ahí está muy bien recuerden que ustedes pueden guardar este archivo en formato PSD que es el formato nativo de Photoshop dándole Control S voy a colocar acá fuego 2 porque ya tengo uno guardado y le decimos guardar lo guardamos en psd para mantener la editabilidad del texto y si lo queremos guardar en un formato para web o para montarlo en alguna red social o enviárselo a alguien simplemente le decimos guardar como se ibas y escogemos acá abajo el formato jpg o png ustedes quieran en este caso jpg y le vamos a decir guardar la calidad en 12 la máxima y le decimos ok y ahí nos quedó el jpg para verificar simplemente archivo abrir o file open y busco el jpg guardado ahí está muy bien amigos que tengan un feliz día y